¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del video de mi pedida acá vamos a continuar con eh, toda esta semana de emociones y antes de seguir no se olviden de suscribirse a mi canal y darle click a la campanita para que no se olviden de ninguno de mis posteos ok, nos quedamos en que nosotros volvimos del paseo a Lima y obviamente ya todos estaban enterados menos mi abuela porque mi abuela pues no usa celulares entonces le contamos estaba contentísima y el día siguiente hicimos como una pequeña reunión vino mi hermana vino eh, su esposo su esposo Diego y de ahí Trevor me sorprendió eh, con una decoración que habían reutilizado el bright to be los globitos que la Fran había inflado de boca unos eh, k-pops que había mandado a hacer de los colores de colores entre blancos y verdecitos y luego estas galletas ahora recordando Trevor me dice que mencione que mencioné la pedía tenía que ser el 12 del 12 con sanse o sin sanse llueve truene lo que fuese porque le había mandado a hacer las galletas y las galletas pues ya tenían la fecha estas son eh, este es un modelo de la galleta ese es otro que mandó a hacer y nosotros tenemos eh, fotito de todos eh, los modelos de las galletas que mandó hacer Que estaban muy lindas, dicho sea de paso eh, Y muy ricas también, estaban muy muy buenas Y bueno, estas las guardamos de recuerdo y se han conservado recontra bien Así que esperemos que continúen así La cosa es que en esa mini reunión comimos estas galletitas Con los K-Pops, las hamburguesitas, todo algo relax no Como, ah, bienvenida también del paseo Con mis amigas... Anualmente hacemos como unas reuniones Reunión navideña, ¿no? En donde comemos, no sé, como tipo lonche, con brindis eh, Cositas que vayan saliendo para eh, compartir, ¿no? Y vernos porque ya no nos habíamos visto hace mucho tiempo Y coincidió en que justo esta reunión Iba a ser el fin de semana siguiente de que nosotros llegábamos Entonces me sorprendieron con esto Con este, eh, esta vincha de, de novia Que la tengo guardada para siempre y este anillo también, entonces, ah, no, era uno rosadito que se reventó, pero les voy a poner la foto. Y nada, mis amigas se portaron súper lindas. Yo estuve con esto todo el rato, comimos buenazo. Eri se portó, pues hizo unas galletas alucinantes, riquísimas. Y la pasamos increíble. Eh, gracias, chicas, por, por los ingredientes. Organizamos lo que es la pedida, pero no queríamos que sea una pedida porque a mí me llegan altamente los discursos y que el novio hable, en fin. Para mí no son esas cosas, aparte de que era algo moderno, más que una pendida, que sea una celebración Entonces le llamé a mi hermana y a mis sobrinos que vengan a almorzar, a compartir, a contarles Porque para esto los habíamos llamado, pero no sabían con lujo de detalle todo ¿no? Nosotros dos pusimos la mesa con nombrecitos, todo lindo Me puse esto, de hecho ese mismo outfit que tuve Y fue, digamos, una situación que se creó súper linda eh, con mi familia más cercana porque no quería pues algo guau wow, aparte de COVID eso es más o menos lo que hemos avanzado hasta este momento que podemos contar con respecto a la pedida y el matrimonio eh, fue muy emocionante poder compartir con ustedes todo lo que, lo, que, lo que fue ya tenemos una fecha tentativa para el matrimonio que no les voy a revelar todavía porque no es 100% seguro y como les decía en la primera parte voy a, he creado una lista de reproducción para poner todo el contenido sobre la boda para que ustedes puedan encontrarlo más fácil y para que yo también pueda gozarlo pues cuando me provoque volver a ver los videos no porque me parece bonito tener recuerdos para, para atesorar y volver a, en el tiempo y nada eso es chicos eh, no se me está pasando ningún detalle ya lo dije absolutamente todo y espero que se hayan emocionado igual que yo estoy muy contenta y ya en los próximos videos eh, voy a poder contarles un poquito más de quién va a ser mi vestido de novia <risas> eh, quién nos va a ayudar con la planificación quién nos va qué marquitas nos va a apoyar eh, por ahí esas son algunas cositas que ya tenemos planeadas, que tenemos pensadas eh, confirmadas y ya quiero contarles todo, pero todo a su tiempo ya porque todavía falta, así que relájense, sit back and relax que yo les voy a contar pues todas las actualizaciones por aquí por YouTube eso es todo por hoy por el video de hoy, la segunda parte, espero que les haya gustado eh, creo que me voy a vacilar editando este video y nada, les dejo acá mis redes sociales para que vayan a seguirme y obviamente suscribirse al canal para no perderse en ningún video cuídense y nos vemos en el próximo video